Nuestro grupo es SHINING ball eh, un grupo cover de K-Pop lj Ella Moke y yo M, nos falta un miembro que se llama Valentina y que hoy no pudo estar aquí. ¿Qué es el K-Pop? ¿En qué consiste? Y todo eso. Vale, pues eh, eh, nosotros somos un grupo de baile eh, del género K-Pop, que es música coreana prácticamente. Entonces nosotros eh, vemos las canciones de los, de los grupos de K-Pop eh, con su coreografía eh, las representamos en el escenario. Y desde la experiencia que ustedes tienen como grupo de K-Pop en este ámbito qué podrían comentar respecto a, a la participación de las mujeres en, eh, en estos grupos. Eh, la cultura coreana es un poquito más estricta entonces la aparición de mujeres en el escenario bailando normalmente es un poco distinta a la de los hombres por ejemplo un hombre se puede quitar la camiseta y una mujer queda más extraño que se quite una camiseta entonces la miran mal. Y, Mm, supuestamente tenemos el mismo derecho así que ahora eso está cambiando poco a poco